Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro.